Estos temas de sobrepesque, estos temas de impacto directo del humano se están sumando pues, a los grandes retos que tenemos ya de cambio climático. Eh, no al revés, muchos de repente le echan la culpa al cambio climático, pero no, el mayor impacto es el, la acción directa del humano, escalas eh, locales. Donde hay que aplicar más fuerza es a la voluntad política. Muchas de las administraciones pesqueras el problema no es, no es eh, ver si les dan más dinero o si se ponen más ac acciones de manejo. El, el asunto es traer líderes pesqueros que entiendan que las áreas, por ejemplo, las áreas marinas protegidas es su mejor herramienta para recuperar esos stocks y al mismo tiempo que entiendan que la corrupción la, las inequidades tanto económicas como sociales son las que han llevado al sector pesquero a estar en el pues en esto en este en esta marginación